Hola, buenos días. Hoy vamos a realizar una secuencia didáctica sobre la comprensión lectora. En la secuencia didáctica vamos a tener unos videos eh, de constructos de la comprensión lectora y algunos videos y actividades que ver para analizar. Vamos a empezar definiendo qué es la comprensión lectora. ¿Qué es la comprensión lectora? La comprensión lectora es el resultado de la aplicación de estrategias para entender, recordar y encontrar significado a lo que se ha leído, además de estar en capacidad de comunicarlo. Para lograrlo se requiere que el estudiante aprenda a decodificar en forma automática, es decir, leer fluidamente de tal manera que su atención se centre en interpretar el significado de lo que lee. Asimismo, es importante que el lector monitoree su comprensión y vaya utilizando estrategias que le permitan entender mejor el texto. Se dice que para que haya comprensión se activa el proceso de pensamiento. Es por ello que dentro de los beneficios de la lectura podemos encontrar que uno de los grandes beneficios es el hecho de que se activan las funciones psíquicas, porque la lectura requiere que el niño ponga atención para decodificar, que utilice su memoria y traiga a la mente todos los recuerdos y haga asociaciones de lo que está leyendo con sus experiencias vividas. Ahí dice... En su definición, que comprender es dar significado a lo que leemos, es un proceso perceptivo. Y, indudablemente, se pone en práctica el pensamiento porque con lo que el niño absorbe y percibe de la lectura, debe poner a actuar el análisis, la síntesis, la descomposición de lo leído. Entonces, uno de los beneficios lo podemos ver desde la definición y estar conscientes de que eh, la lectura implica la puesta en práctica del pensamiento. Vamos a seguir. Factores que influyen en la comprensión de lectura. Básicamente hablamos de cuatro factores los cuales vamos a ir definiendo uno por uno. El primero es el lector y la experiencia que tuvo el lector previamente, aquello que ha vivido, el vocabulario al que ha estado expuesto. El lector, cuando quien lee se enfrenta al texto, trae consigo una serie de experiencias previas, conocimientos, valores, creencias lo cual constituye su lenguaje personal con el cual va a reinterpretar y reconstruir el texto. Esta interacción entre el lector y el texto se caracteriza por ser personal y única. Mientras existan sentimientos positivos como agrado, curiosidad, placer, el lector realizará más conexiones y se posibilita mayor la comprensión de lectura. La habilidad lectora de la persona puede motivar a hacer más complejo el, el proceso de comprensión. Luego tenemos el texto, las características del texto, si es un te texto descriptivo, informativo, narrativo, técnico. El lector debe tener la habilidad para comprender que según la intención y estructura del texto Será la forma de enfrentarse a él. No es lo mismo leer un poema que leer una noticia. Luego tenemos el propósito con el cual se lee. Este determina el por qué y para qué. Y el tipo de texto que se lee. La motivación facilita la atención. Si yo quiero leer un texto voy a tener motivación para hacerlo y voy a poner atención a lo que estoy leyendo. Si lo estoy leyendo porque la licenciada me obligó, definitivamente pues la atención no va a ser la más adecuada. El propósito también determinará qué estrategias, que es el siguiente punto que vamos a hablar, se pueden utilizar para la lectura. Ya Aquí es algo bien importante porque muchas veces... Nuestros niños no tienen estrategias para decodificar lo que están leyendo, ¿verdad? Entonces, se hace importante que los maestros se vuelvan modelos de estrategias para que el niño pueda aplicar. Las estrategias son aquellas técnicas que utiliza el niño para comprender y recordar. Por ejemplo, hacerse preguntas, eh, asociar lo que lee con experiencias vividas, así como para darse cuenta cuándo está entendiendo y cuándo no está entendiendo. Y si no está entendiendo, ¿cómo solucionar esa falta de comprensión que está sufriendo? Les decía, las estrategias no maduran, sino se desarrollan. No aparecen solas hay que enseñarles. Entonces el maestro aquí juega un rol primordial en el modelaje de estrategias para la comprensión lectora. Es necesario enseñar a los estudiantes las estrategias de comprensión lectora, capacitar para que lea de forma autónoma, además debe enseñársele ¿Cuándo utilizar las estrategias? Y aquí se hace importante que consideremos tres momentos básicos. ¿Cuándo usar qué estrategias? Tenemos, al, antes de empezar a leer, el maestro debe generar un ambiente para desarrollar la lectura. ¿Cuáles son las estrategias? Que el niño identifique cuál es el propósito de la lectura o del autor, si esta lectura va a ser informativa para adquirir conocimiento, va a ser narrativa, descriptiva, que el niño descubra qué tipo de lectura estamos haciendo. Activar los conocimientos previos, buscar el vocabulario que no pueden conocer los niños y explicarles el vocabulario que, que puede ser incomprensible. También, relacionar lo que sucede en la lectura con lo que ellos ya conocen. Se me imagina ahorita el cuento de Paquita. Ese cuento se desarrolla en la sierra de los cuchumatanes, entonces quizá en geografía ya vimos que es una sierra, una montaña, entonces hacer este tipo de relaciones, ya que se sabe que en la medida que usamos historias, el niño tiene una motivación intrínseca para el aprendizaje. Enséñele al niño antes de leer la lectura a hacer predicciones, que nos diga qué cree que sucederá en esta lectura. Durante la narración es importante que pare al momento de estar contando la historia y solicite reacciones. ¿Qué está sintiendo el niño ante los hechos del personaje principal? ¿Qué piensa el niño del conflicto que el personaje principal debe enfrentar? Que le dé comentarios de lo que está sucediendo. Hágale preguntas y que prediga lo que sucederá. Puede verificar que lo que predijo es cierto o que él encontró formas diferentes de solucionar el problema. Después de la lectura es muy importante que se invite al niño a identificar las ideas principales y secundarias del texto. Que el niño pueda hacer una síntesis o un resumen del texto. Que saque conclusiones. ¿Por qué actuó así el personaje principal? ¿Qué hubiera sucedido si no hubiese actuado así? que haga inferencias, que haga con conexiones entre las circunstancias de las personas y lo que hicieron, y que emita opiniones sobre el texto. Hasta aquí hemos visto dos cosas básicas. Primero, qué influye en la comprensión, y dos, cuáles son los momentos para poner en práctica las estrategias de aprendizaje. Espero nos haya permitido eh, poder um, aclarar qué es la comprensión lectora, cuáles son los elementos que influyen en ella y los momentos en que debemos aplicar las estrategias. Gracias. Eh, vamos a pasar a la siguiente actividad y posteriormente vamos a tener el segundo video de constructos.